Como os decía, eh, los materiales de la sesión eh, se enviarán siempre a plena inclusión a Pedro para que Pedro los comparta en la página web con, con todas las entidades participantes. Entonces, los materiales que se van a compartir son la presentación de la sesión, las herramientas que se ven en la sesión, que cada, herramienta, cada sesión podemos ver una, dos, tres herramientas, hoy vamos a ver tres herramientas, y también las tareas que se os pedirán para la siguiente sesión. Eso en principio, la idea es que yo lo mande. En las siguientes 24 horas a Plena Inclusión y que yo yo suena a la plataforma web, pues en otras 24. De manera que esté todo en la subida en la, en, la, en la plataforma web y vosotras podéis acceder a esa información tanto en los próximos días para hacer las tareas o dentro de unos meses y dices, oh, pues en aquella presentación eh, hubo una herramienta o una, una, algo de la grabación, que también se va a subir la grabación, se va a subir grabación, presentación, herramientas y tareas. Entonces estará disponible todo en la página web de, de Plena. Entonces, bueno, si quiere hacer todo a través de la página web, ¿no? pues la que quede registro de las posibles descargas y del, material de la, y del material de la sesión, ¿vale? Entonces, sí que va a estar todo, eh, todo subido y compartido. Así que no hace falta que estéis tomando notas, es, vale, vale, es suficiente con que tengáis las, las ideas eh, más relevantes de la, de la sesión, ¿vale? Entonces, eh, vamos a la presentación. Como os decías en el primer punto, ¿no? Eh, Entender que la formulación y el diseño son dos, dos partes independientes y el concepto de proyecto que, entende, que trabajaremos en la sesión va a ser este concepto de proyecto que no tiene tanto que ver con el tamaño sino con el diseñar un proceso, una planificación que, que pretende dar, dar respuesta a una necesidad para transformarla, para alcanzar un objetivo que tenemos eh, planteado mediante una serie de actividades que están articuladas entre sí y que se tienen que dar en un plazo de tiempo determinado y con un presupuesto limitado. ¿Cuál sería eh, el, un proyecto, cuál sería un poco la vida del proyecto? Aquí hay, plantea, planteamos seis pasos, puede ser siete, puede ser cuatro, pero bueno, siempre primero planteamos un problema. Cuando hable de problema, también podemos verlo como en el aspecto positivo como una oportunidad. Pero bueno, generalmente vemos un problema, diseñamos un proyecto que pretende dar respuesta a ese problema. Normalmente, como no tenemos fondos, lo formulamos para diferentes financiadores. Para intentar obtener financiación, si va bien, conseguimos la financiación, ejecutamos el proyecto y después de la ejecución, pues generalmente tenemos que hacer la justificación para el financiador, pero luego también convendría que a nivel de la entidad evaluemos el proyecto y esa evaluación de nuevo retroalimente ¿no? el problema que hemos identificado, que habrá cambiado en, en parte por, nuestra, por nuestro impacto y de nuevo hagamos todo el proceso. ¿Cuál es la, cuál es la realidad? que en muchas ocasiones eh, no nos da tiempo a diseñar bien el proyecto de eh, cara a presentar una formulación, porque de repente se ha abierto el plazo de una convocatoria, tenemos tres semanas, un mes y pues eso, tenemos la presión de los formularios, de la documentación que hay que presentar y a veces no tenemos el proyecto diseñado, tenemos cuatro ideas, tenemos una, una, un pálpito, tenemos una intuición, pero no tenemos el proyecto armado. Entonces, eh, la recomendación siempre es que el diseño tiene que estar antes de la formulación. Tenemos que tener una cartera de, dis una cartera de proyectos diseñados, prediseñados, pero como mínimo con los elementos eh, fundamentales claros para saber que podemos eh, plantear, llegar al momento de la formulación con suficiente plazo y margen para poder hacer una buena formulación. Un proyecto, ya veis que esto lo he dicho ya tres veces y voy a decir otras muchas más. Siempre partimos de un problema en la comunidad, de una necesidad, de una oportunidad que queremos transformar, queremos lograr un impacto, una mejora, en vuestro caso, generalmente, pues en la realidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, de sus familias o del movimiento. Entonces, bueno, siempre partimos de la, de la necesidad, vamos generalmente a un objetivo y esto se va a conseguir gracias a nuestra intervención. Esta lógica, si veis, es la misma lógica que casi siempre tienen todos los formularios de, formula de formulación de proyectos. Siempre, el, vamos, siempre, el 95% de los casos, siempre los primeros campos tienen que ver con la justificación de la necesidad, con el contexto, como queramos llamarlo, pero eso tiene que ver con cuál es el punto de partida, qué realidad hay. Y generalmente el siguiente bloque suele ser también el de los objetivos, resultados esperados, metas, el, el impacto previsto. Y después suelen venir las actividades. Entonces, esa lógica que tienen los formularios responde un poco a esta lógica de la intervención. Entonces, es importante que también nosotros, en el diseño del proyecto, sigamos esta lógica. A partir de la necesidad, soñar con el objetivo y luego aterrizar las actividades. Y generalmente, este impacto, el impacto viene previsto, viene que logremos que puede ser diferente, así como la ejecución de las actividades, generará un aprendizaje y a su vez retroalimentará nuestra intervención. ¿Cómo se traduce esto generalmente en la, a la formulación? Pues lo mismo, partimos del problema, buscamos un impacto a través de unas actividades. Esto es, esto es en el plano del diseño. En el plano de la formulación, ¿cómo funciona? Tenemos que ser capaces de acreditar al financiador que este problema es relevante, que esta necesidad es pertinente, que es incluso urgente porque sobre todo cuando son convocatorias de concurrencia competitiva valga un poco aunque sea muy simple lo voy a decir pero tenemos que transmitir que nuestro problema es que nuestro proyecto es más necesario que el de los demás entonces tenemos que trasladar esa necesidad que vosotras generalmente la veis como muy, muy es que está ahí que es muy necesaria que el evaluador la entienda que también es urgente que es apremiante ¿no? tenemos también que trasladar al, al evaluador que planteamos un cambio o sea, el impacto siempre. O sea, generalmente los financiadores siempre tienen ver que gracias a su apoyo se produce un cambio, obviamente un cambio mejor. Entonces tenemos que, tra que transmitir eso, que somos capaces de plantear un cambio que es posible. O sea, hago mucho cuidado que luego lo veremos con unos objetivos que son totalmente inalcanzables y que a la vez es ilusionante, que es posible, ¿eh? que es posible, pero que supone a la vez un cierto reto. Y justificar que somos una entidad idónea para poder desarrollar este proyecto. Lo mismo, simplificándolo, que somos los mejores para hacer este proyecto. Que no suele suceder en muchas ocasiones, que es lo que yo percibo cuando estoy evaluando proyectos, cuando estoy valorando, que como muchas veces no tenemos tiempo suficiente para diseñar bien el proyecto y para luego formular bien el proyecto, en, como se ha dedicado poco tiempo al diseño, hemos ido muy rápidos a la formulación y muchas veces lo que se nota en una formulación cuando no tiene un diseño, es que generalmente tenemos un título que está bien trabajado, incluso hemos sido ingeniosos en el título. Una necesidad que suele ser muy extensa en su descripción, pero que muchas veces es un copiar y pegar de informes del Instituto Nacional de Estadística, de la ONCE, eh, de plena inclusión, pero que a veces tiene poco que ver con la realidad del proyecto y con la realidad de vuestros beneficiarios del día a día. Pero esto sí que suele ser bastante extensa un objetivo que generalmente suele estar bien, bien, bien elaborado y que suele ser muchas veces muy ambicioso, una metodología que en muchas ocasiones está bien planteada, que es actual, eh, que, al, que al evaluador le despierta cierto interés, en es decir, este proyecto tiene un buen planteamiento, pero luego a partir de aquí se pincha, actividades son las de toda la vida, son las de siempre, o actividades, muy, como no hemos podido enseñar bien, son actividades muy genéricas, Actividades del tipo, difusión del proyecto, selección de las personas beneficiarias, diseño de un itinerario personal, intervención, sin decir nada más, y evaluación. Y esto, es, esto responde a que estamos el proyecto lo tenemos medio en la cabeza, pero como ya no ha estado suficientemente bien diseñado, no somos capaces de llevar a la formulación un suficiente grado de concreción del proyecto que vamos a ejecutar. ¿Y eso qué incide? Eso incide en que el presupuesto también está reguleras, porque como no, no hemos podido completar bien las actividades, es muy difícil presupuestar si no sé qué actividades voy a desarrollar, si no sé si la intensidad de la va a ser de dos días a la semana, de tres, de, una, de hora y media, de 90 minutos, de 30. Entonces, pues todo eso hace que, que el presupuesto eh, pues, pues a veces sea flojete y lo que hagamos sea cuánto es lo máximo que podemos pedir. Pues eso es lo que hacemos para que el presupuesto cuadre. Y luego ya la parte de resultados e indicadores, bueno, pues ya veis. Os lo he puesto en letra muy pequeña porque bueno lo mismo con actividades eh, poco aterrizadas, pues es muy difícil llegar a, a, a indicadores concretos. ¿no? Entonces, esto muchas veces es lo que, lo que el evaluador percibe de proyectos donde la formulación eh, se ha hecho con un diseño relativamente pobre. Entonces, ¿cómo podemos intentar compensar eh, esto? Pues básicamente diseñando bien los proyectos, trabajando y dedicando, invirtiendo mucho tiempo en la inversión, perdón, mucho tiempo en, la, en el diseño y menos en la formulación, porque tenemos claro cuál es el proyecto, porque tenemos claro qué vamos a hacer, realizar, qué cambio queremos lograr, y de esa manera nos va a salir mucho más fluida la formulación. Como os decía, el, esta parte de la presentación podría llevarnos horas, y con algunas entidades de plena que hemos trabajado este tema en concreto, hemos hecho sesiones de varias horas. Entonces, voy a daros tres claves, voy a pasar por encima de dos o tres herramientas muy breves, y depende de cómo vayamos de tiempo al final, si, si tenéis alguna duda, retomamos un poco este aspecto. Bueno, ya lo he dicho 700 veces, partir siempre de la necesidad. O sea, cuando diseñamos un proyecto, pero lo que buscamos realmente es que el financiador nos financie la compra de tres ordenadores, el pago de la, del, del salario de, trabajo de la trabajadora social a media jornada, o que nos pague eh, la implementación de una metodología, se nota, porque estamos construyendo la formulación no en, base a la, no en base a la necesidad, sino en base a la solución que estamos dando. Y cuando todo el toda la formulación se trata de poner en valor lo bueno o lo necesario que es la compra de siete ordenadores y no el proyecto que voy a ejecutar con esos siete ordenadores y no lo, lo que van a realizar las personas beneficiarias con esos ordenadores, pues eso, vamos, el evaluador lo percibe al toque y, y se va a notar normalmente en una valoración en una peor. Por lo tanto, es importante que planteéis siempre el, el proyecto desde la necesidad. Y es muy importante que esta necesidad sea cierta, la tengáis confirmada, que seáis capaces de si alguien nos pregunta, eh, decir que sí, que esa necesidad existe, que tenéis X personas, que, que con ese perfil, que tenéis eh, indicadores, que, que no es una intuición, que no es una, un pálpito, que no. Entonces, esto es muy importante, como seáis capaces de, de aterrizar la necesidad. Normalmente, a nivel inconsciente, solemos pasar por estas tres etapas. Yo percibo que hay una situación, que hay un problema. Muchas veces es un tema de conversación de pasillos entre dos profesionales. O pues pues Yo creo que nos tenemos algún problema en el centro ocupacional porque tal beneficiario me ha dicho tal cosa, tal familia me ha dicho tal otra o porque estoy percibiendo que en tal actividad que veníamos haciendo durante años últimamente las, las personas participantes se implican menos. ¿no? Muchas veces son estos pálpitos que, que tenéis como buenos profesionales de ver que hay cosas que no funcionan como antes o que podrían funcionar mejor o porque estáis leyendo que estáis viendo lo que hacen otras entidades que creéis que, se podría, que habría oportunidad para hacer otras cosas. ¿no? Entonces, el paso clave no es ir de la percepción que tenemos de, este, de esta posible necesidad a formular el proyecto. Aquí hay que pararse un momento para ver realmente, diagnosticar esta situación, ver si este palpito que tenemos es real o no, y si hay suficiente eh, necesidad, suficientes personas que cumplen este perfil, que tienen esta necesidad para poder montar un proyecto. Entonces, es importante, dedicar un tiempo a este diagnóstico y de esa manera identificar realmente qué es ese problema Pero tenemos este problema o lo que hacemos siempre, esta necesidad o esta oportunidad y eh, hurgar un poco más para ver qué son causas y qué son consecuencias de este problema yo aquí siempre pongo la misma metáfora o la misma comparación que sería cuando tenemos una enfermedad cuando tenemos normalmente una enfermedad y vamos al médico porque me duele algo pues normalmente ese dolor o esa fiebre que tengo es una consecuencia de una enfermedad. Eso sería la causa. Y entonces generalmente el médico pues dice, bueno, pues tienes estos síntomas que responden a esta, a esta enfermedad y en muchas ocasiones la causa. Pues esto es un virus que, que has podido contagiar de esta manera, esto es una enfermedad que viene por tu perfil genético o esto por tus malos hábitos. Es decir, se sabe cuál es la enfermedad, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias o los síntomas. Pues en los temas sociales nos puede pasar lo mismo. Podemos tener un problema, que yo diría varias personas no vinculadas con el tema del empleo. Pues puede haber personas, ¿no? El, el problema de que las personas con discapacidad intelectual tengan una tasa inferior de empleo a, a la media nacional, pues puede verse a diferentes problemas, y muchos de ellos son grandes causas, y otros son, podríamos decir, consecuencias más de andar por más del día a día más, más alcanzables, más, por decirlo de alguna manera, que son un poco más sencillas de lograr, no de paliar esas consecuencias. Entonces. El, el discriminar qué es causa y qué es consecuencia luego nos servirá para ver cómo queremos abordar este problema. Voy un poco rápido porque os digo que esto te daría para mucho más eh, tiempo, pero bueno, quedaros un poco con la, con la idea de, da, de hacer este paso, o sea, de cuando percibimos una necesidad, no ir inmediatamente a montar un proyecto, sino diagnosticar que realmente existe ese proyecto reconocer que en algunas ocasiones no va a existir potencial para un proyecto, porque puede ser que esa necesidad la tenga únicamente una o dos personas de la organización, y haya que tratarlas de una manera individualizada, pero que no de pie a montar un proyecto como tal, sino que sea un proyecto existente que tengamos, pues incorporar una actividad nueva, aumentar la intensidad de la terapia en ciertos aspectos, lo que decimos, ¿no? Aterrizar el diagnóstico para identificar estas causas y consecuencias. Y luego, en base a este problema, causas y consecuencias, si lo tenemos claro, aquí tendríamos ya trabajado todo lo que tiene que ver con la pertinencia del proyecto. Lo que antes decíamos, cuando luego nos pida el financiador que acreditemos la necesidad del proyecto, si hemos identificado bien este problema central con sus causas y consecuencias, aquí ya tendremos la información en bruto para luego llevarla a estos campos del formulario. Y el segundo paso después de la necesidad es la solución. Aquí generalmente solemos hacer otra cosa que es. La necesidad, automáticamente partimos a las actividades. Yo, como sé qué necesidad hay, e intuyo qué actividades son las necesarias para paliarla, planteo las soluciones, las plante planteo las actividades. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es, estoy acotando el proyecto a una única posible solución, cuando generalmente los proyectos pueden tener muchísimas eh, soluciones diferentes. Os podéis imaginar que no es lo mismo si yo un proyecto lo abordo desde el punto de las... Eh, de las causas que de las consecuencias. Generalmente, si llevamos un proyecto para transformar una causa, va a ser un proyecto de mucho más alcance, generalmente con más dilatado en el tiempo, va a requerir de más recursos, generalmente va a requerir también que trabajemos en red con más organizaciones. Entonces, conviene que veamos diferentes soluciones para ver cuál es la más adecuada para abordar en este momento en base a nuestra estrategia, nuestros recursos. Entonces, nosotros planteamos que al cuadro anterior le incorporemos dos filas más, ¿no? Oye, qué problema tengo, causas son sus cosas y consecuencias, qué soluciones podría barajar y cuál es la con la que me quedo. Y aquí cuando elijo una, una, una solución generalmente eh, estamos eh, a elegirla, estamos poniendo en valor una serie de hipótesis que hacen que yo elija esta solución, porque es más rápida, porque es más barata, o al revés o porque es a más largo plazo. Es así hipótesis por las que elegimos una solución frente a otras, conviene que las hagamos explícitas, que digamos por qué la hemos elegido, porque luego eso también nos va, nos va a servir, por una parte, a la hora de construir las actividades, tener en cuenta qué lógica tiene la solución que hemos perseguido, y por otra parte, si nos piden en el, en el proyecto, ahí en, el en el formulario del financiador y campo sobre la lógica de la intervención, estas hipótesis van a ser, en bruto de nuevo, las respuestas que tendremos a, esas, a esos campos que nos un poco locos de cuál es la lógica de la intervención que, que tiene la intervención o cuáles son las hipótesis de cambio que tiene, que tiene el proyecto. Y tras la solución tendremos que intentar concretarla en qué objetivo vamos a intentar conseguir con nuestro proyecto. Ya veis que seguimos la lógica de primero necesidad y luego objetivo para el último las actividades. Esto, como lo más adelante, el tema del objetivo, voy a pasar, pas, pasar a las para ver cómo, cómo quedaría, ¿no? Tendríamos ya, de la tabla anterior, tendríamos el problema central, qué solución hemos elegido, y aquí esa solución la transformaríamos en el objetivo. Iríamos de nuevo, seguiríamos formulado en un modelo interno, en un modelo de diseño, en un modelo de formulación para el financiador, pero tendríamos un objetivo y tendríamos un poco la meta que nos, que nos planteamos para este proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a saber hasta dónde, hasta dónde queremos llegar? Podríamos decirnos La resolución del proyecto, ¿cuál sería nuestro hito de considerar el proyecto un éxito. En proyectos de empleo, oye, pues sería un éxito que el 20% consiguiese tal acreditación formativa o tal, eh, insert, o tal porcentaje de inserciones laborales. En un programa de ocio en la comunidad, pues tantas actividades con personas con discapacidad o tantas actividades en otros recursos comunitarios que no sean únicamente del, del entorno de plena. Bueno, algo que, que, esa meta que muchas veces cuando estamos enseñando tenemos esa ilusión de llegar a, bueno, pues también hacerla explícita. Y como teníamos la necesidad y, y los objetivos ya actualizados, el siguiente paso sería tener una ficha con una serie de... Ya veis que son 10 campos más claves del proyecto. El tema de contar con una ficha o con esta ficha no es algo que tengáis que hacer todas las entidades así. Lo que os digo, que aquí queremos que os quedáis ¿no? con esta sesión de hoy, que va a ser un poco comprimida, es que os quedéis con la, con, con la clave. de que no paséis directamente. De la intuición de un posible problema a una formulación donde ese problema que intuimos lo damos por cierto y donde lo primero que hacemos es plantear una serie de actividades en, para ese proyecto, sino que haya este, esta reflexión de la necesidad de si realmente existe o no existe y está bien diagnosticada, que barajemos diferentes soluciones para responder a esa necesidad y nos quedemos con aquella que en este momento es mejor para la entidad Bien, aterricemos ese objetivo hasta dónde puede llegar este proyecto, cuál sería su meta, y que tengáis una herramienta, esta o cualquier otra, donde podáis tener los proyectos más importantes de la entidad o aquellos con los que necesitáis financiación, con un prediseño básico donde deis, res pre deis respuesta a las preguntas básicas, como veis que hay aquí el problema del objetivo, una descripción básica del proyecto, dos, tres actividades principales, atributos que luego hablaremos del concepto de atributo, cuántos, cuántos fondos se necesitan y qué relaciones, qué alianzas clave va a poder tener este proyecto. Lo, lo, lo que os digo, os insisto, no es que tengáis que hacerlo así, pero sí que tengáis que la entidad diseñéis en la entidad procesos internos de diseño que os ayuden a tener trabajo previo a la formulación y que esos procesos eh, tengan algunos hitos eh, de papel o, o de fichas, o de que os hagáis esfuerzo ¿no? de, aterrizar la, de aterrizar la información y de volcarla y siempre a poder ser claro de manera compartida, ¿no? que participéis varias personas de la entidad en este trabajo de, de diseño de, del proyecto. Y ahora, después de esto que, que yo sé que estamos en el nivel macro, pero que no os hago porque estos son, yo os digo, cuatro tips para que las guardéis, para que las trabajéis internamente con estas herramientas o con otras, pero tranquilas que la tarea no va a ir por aquí, va a ir por algo más, más, más sencillo y más aterrizado. Esto creemos que es importante que hagáis esta reflexión previa en vuestra entidad de cómo diseñar los proyectos. Porque cuanto mejor los diseñéis, más fácil os va a resultar formulario, formularlos y a priori es más fácil que obtengáis financiación del, del financiador. Vamos a, ir a, vamos a ir a dos aspectos muy concretos que tienen que ver con el diseño, pero que tienen mucho que ver también con la formulación. El primero es el horizonte temporal del diseño de un proyecto. El plazo, ¿no? Antes, cuando hablábamos de la definición de proyecto, decíamos que eran un conjunto de actividades articuladas en un plazo de tiempo dado y con un presupuesto. Entonces el plazo, el, el horizonte temporal es fundamental y hay muchas veces que en la transición del diseño a la formulación el horizonte temporal nos genera un problema y genera un problema en que la formulación luego está planteada mal, está mal planteada. En el diseño de un proyecto, yo cuando hablo de diseño de proyectos siempre estoy hablando de en, en interno, dice el diseño es algo que hace la entidad de puertas para adentro que no están en contacto con el financiador. Entonces como es algo interno Internamente nosotros podemos usar diferentes plazos para diseñar los proyectos, porque puede haber proyectos que por su naturaleza lo lógico sea que tengan un plazo determinado. Por ejemplo, pues el proyecto de ocio de las colonias de verano o del campamento de Navidad, pues puede ser un plazo igual, o es un proyecto que tiene tres meses de duración o cinco meses, pues lo que es diseño del campamento, la convocatoria de las personas, la inscripción, la ejecución, la evaluación, pues no tenemos que tener un plazo de un año, no, no tenemos que hacer todo con un año. O lo mismo, un proyecto esté vinculado con el Centro de Educación Especial o con cualquier actividad escolar, pues igual son los nueve meses del, del, del curso escolar y tiene que ir de septiembre a, a junio o julio. O al revés, o si es un proyecto clásico de intervención de terapias dentro del centro ocupacional, pues lo más normal puede ser el año natural, porque son proyectos que más o menos se repiten todos los años. Y al revés, si queremos iniciar en la entidad, por ejemplo, un proyecto como puede ser crear un nuevo Centro Especial de Empleo, pues lo lógico sería que este diseño lleve varios años, porque... Primero hay que hacer todo lo que tiene que ver con los trámites, con la administración, con el diseño de cuál va a ser el plan de negocio, la formación de los posibles eh, trabajadores. Bueno, pues eso serían plazos de diseño a varios años. Entonces, esto es lo lógico. Esto es lógico, que trabajemos en el diseño, que no tenemos un que diseñar siempre con el plazo del horizonte de un año. Porque ya os digo que siempre, eh, para ciertos proyectos se nos puede quedar largo y para otros se nos puede quedar corto. Entonces conviene que el diseño esté siempre ajustado a la naturaleza del proyecto. Si son proyectos de varios años, podemos incluso trabajar con dos horizontes temporales. no? Trabajar con, oye, el horizonte a tres años, pero vamos a su vez a trabajar con horizontes a uno y a dos. Y trabajamos un diseño plurianual con tres años, no? con tres, con tres calendarios o con tres mapas de, de objetivos y actividades por año. Lo importante es que el equipo que esté participando en el diseño lo tenga claro. Porque siempre va a haber gente que tenga esa obsesión por, lo, por el corto plazo, y, y todo lo intente llevar siempre al año, a los seis meses, y al revés. si tengamos gente en el equipo, que está, ¿no? esta gente que es más, más estratégica, que esté siempre pensando en los tres años. Entonces hay que sincronizar entre, entre todo el equipo en qué horizonte temporal estamos pensando y, y jugar con, con esa flexibilidad en el horizonte. ¿Qué ¿no? es la formulación del proyecto? La formulación ya no es algo que es de puertas adentro. La formulación es la interacción de la entidad con el financiador. Entonces, ahí ya los plazos no los ponemos nosotros, nos va a marcar el, el financiador y en las bases y en el formulario, pues habrá unos plazos de ejecución de la, del proyecto. Y eso ya sabemos que no hay más remedio que, que respetarlo. Normalmente no tendremos problemas si presentamos un proyecto, o sea, perdón, no, ten, no, no tendremos problemas al hacer el paso del diseño a la formulación si tenemos un proyecto de pocos meses, porque generalmente los plazos suelen ser plazos máximos de ejecución y si nuestro proyecto es de tres meses aunque sea una convocatoria anual, no habrá problema en, en, en adaptarlo, ¿no? porque yo, tres meses en la formulación y ya está. ¿Qué sucede si nuestro diseño es a más largo plazo? Que ahí sí que tenemos que ajustarlo ¿no? Al, a los plazos de la, de la convocatoria que nos da el cliente. ¿Y qué, solemos, qué nos suele pasar o qué solemos ver en los, cuando hacéis esto, esto, estos cambios, estas adaptaciones, que normalmente lo tenéis muy en cuenta en las actividades y en los presupuestos? porque al final las actividades las calendarizáis siguiendo el calendario que impone el financiador y se ajustan bien, y normalmente las actividades pues, cumplen las bases y cumplen los plazos que marca el financiador, y lo mismo con el presupuesto. ¿Dónde solemos ver en nuestra faceta de evaluadores que esto no se cumple? En los objetivos, en el número de beneficiarios y en los resultados indicadores esperados. Vemos que hay muchos proyectos donde el objetivo que se fija es tremendamente ambicioso y es totalmente imposible de alcanzar por el proyecto. Porque lo que se está trasladando del diseño de la formulación es el objetivo, que casi es la visión del proyecto, no es el objetivo de este año o de estos tres meses. Entonces, cuando antes veíais que os hacía este... A ver si llego... Que pues, se hacía este planteamiento, ¿no? En el objetivo, por eso lo ponía en negrita, muchas veces es un objetivo... Y también en el título, que es súper ambicioso, que hace que el evaluador piense que se va a encontrar con un gran proyecto y luego muchas veces, pues con a continuación, un poco el globo se pincha. Entonces, es importante que, en el, que cuando tengamos que hacer estos ajustes de tiempos, no lo hagamos solamente a nivel de actividad y de presupuestos, sino que también ajustemos el objetivo a la realidad del proyecto que va a durar X meses. Lo mismo con el número de beneficiarios. Que por ejemplo, es muy común en, a veces en proyectos, por ejemplo, de empleo con apoyo pues que hay un batiburrío entre los beneficiarios de años anteriores que ahora tienen seguimiento en el puesto de trabajo, la bolsa de personas que están para entrar en el programa de empleo con apoyo, pero que están en el programa, las personas que están en el programa y que sí que están recibiendo formación. Entonces, el elaborador empieza a dudar y dice, Uy, pero este número tan alto de beneficiarios, ¿aquí quiénes están? Los de este año, los de años anteriores, los que están en la fase previa, entonces es importante que lo ajustemos a los meses de ejecución, y lo mismo con los resultados esperados. Os traigo un ejemplo, este es un proyecto que evalué ayer. En las, en las próximas sesiones veréis muchos ejemplos, ¿no? Que, que traeremos de formulaciones reales, que, que nos encontramos en el día a día, para, para que veáis algunas que se pueden eh, copiar, o bueno, inspiraros por lo menos, y en otras como esta, si a veces os reconocéis, decir, uy, pues aquí sí que hemos, hemos metido un poco la, la pata, ¿no? En este caso es un proyecto de cuatro meses, es un proyecto de empleo de personas con discapacidad física, creo recordar, pero con, recordar con grandes digamos, discapacidad física, eso es, eran personas con discapacidad física y con, con movilidad reducida, casi todos iban en silla de ruedas, el, el perfil del beneficiario, y entonces una entidad sin, sin excesiva experiencia en el ámbito de la laboral, de personas con discapacidad física, tiene más, más experiencia en otros ámbitos, y para un proyecto de cuatro meses. Plantea como objetivo facilitar a las personas la inclusión como ciudadanos de pleno derecho en la sociedad, mediante la inserción laboral, aumentar su visualización y la sensibilización existente sobre su problemática. Bueno, para empezar, pues, ya, no, visualización, pues, siempre se llama más visibilidad, pero ya veis que en cuatro meses, pretender lograr una participación laboral por otra parte, aumentar la visibilidad, por otra parte, la sensibilización. Este objetivo, más bien, podría ser el objetivo del programa de empleo de la entidad en su conjunto, pero no del proyecto que presentan para cuatro meses de intervención. Entonces, aquí es muy importante que el objetivo tenga muy presente el horizonte temporal del proyecto. Que el objetivo, aunque sea un objetivo general, que luego lo veremos con más detalle, creo que es en la quinta sesión, el objetivo general es un objetivo retador que tenemos que contribuirá a él, que no tenemos, no tenemos igual por qué alcanzarlo, pero sí que tiene que estar más pegado al proyecto de lo que está este. Tiene que ser el proyecto objetivo que haya un vínculo directo que las actividades articuladas entre sí contribuyan a este objetivo de verdad, que no se nos quede en un plano súper, súper elevado. Otro aspecto concreto que tiene que ver con el diseño del proyecto es el concepto del atributo. Esto es algo que, que, que nosotros insistimos mucho y que a veces con las entidades, cuando hacemos transformaciones, eh, nos cuesta verlo, o, o mejor dicho, os cuesta verlo a las entidades, pero espero que, que, que aquí haya suerte y lo, y lo veamos y, y cualquier cosa pues, lo comentamos. A ver, el atributo es aquello que diferencia a nuestro proyecto de los demás. Tened en cuenta que en convocatorias de concurrencia competitiva, en los evaluadores, pues ven cantidad de proyectos de atención temprana cantidad de proyectos de orientación laboral, o bien de personas con discapacidad intelectual, o bien de otros colectivos que desarrollan proyectos similares en cuanto al modelo de intervención, cantidad de proyectos de respiro familiar. Entonces, si somos capaces de, en la formulación, destacar nuestro proyecto, hacer ver, lo que decía antes, que somos, o bien que nuestro proyecto es muy necesario, o que el cambio que vamos a lograr es muy significativo, o que somos los mejores en hacerlo, el evaluador va a ver nuestro proyecto con mejores ojos. No, esto es un poco como cuando hacíamos currículos y nos decían, no pues destaca tal cosa, haz que tu currículo sea un poco diferente, que se... Bien, los evaluadores, que, vamos, que la gente que va a seleccionar sea capaz de verlo, pero aquí es un poco lo mismo, tenemos que ser capaz de destacar por qué nuestro proyecto tiene un valor diferencial que le haga atractivo al financiador apoyarlo. Lo dicho es un rasgo diferencial, es algo que es objetivo, no es algo que yo digo que mi, proye no, yo, no, yo no digo, mi proyecto es muy innovador, o tiene unos resultados, no, no, tenemos... Eh, evidencias que acreditan que nuestro, que nuestro proyecto eh, tiene esos atributos ¿no? hay algo, ahora, pondría, ahora vemos ejemplos que evidencia que nuestro proyecto es buen proyecto y hay que tener en cuenta que estos atributos pierden valor con el paso del tiempo porque si yo por ejemplo he utilizado una, una metodología que era innovadora que era muy novedosa hace cuatro años lo más posible es que ahora ya no sea tan novedosa y haya más entidades que la estén utilizando por ejemplo, planificación central de la persona, pues ahora prácticamente casi todos los proyectos que tengan que ver con discapacidad y muchos que tienen que ver con mayores o con personas sin hogar, bien, aunque utilicen una terminología diferente, pero bueno, todos inciden ¿no? en el tema de la planificación central de la persona. Entonces, lo que antes era un, para ti un factor diferencial, que tu proyecto era el único o de los pocos que tenían ese rasgo, cuatro años después, ese rasgo tuyo ya no es, ya no es diferencial, porque ya el 80% de los proyectos comparten ese rasgo. Entonces, el rasgo, nuestros rasgos, nuestros atributos van a perder valor con el tiempo y va a depender siempre su valor de qué otras entidades comparecen a la, a la convocatoria. ¿no? ¿Y atributos puede tener un proyecto? Puede tener atributos vinculados con el público, con a quién se dirige. Si hay mayor presencia de mujeres, si hay personas con mayores necesidades de apoyo, en, de niños, por ejemplo, que es. Es muy, es muy característico, En ¿no? los proyectos de, de, de discapacidad, pues todo el tema de la atención temprana, pues la famosa barrera de los seis años, ¿no? Si son antes de los seis, si son después de los seis. Bueno, pues ahí puede ser un valor diferencial si es un proyecto que se va a dirigir a, a menores que acaban de abandonar la atención temprana eh, concertada con la administración pública. O lo mismo, si son personas que no están institucionalizadas y que no cuentan con ningún recurso de apoyo más que nuestro proyecto, es pues un proyecto ambulatorio de personas que no acuden a la entidad y que no tienen un centro ocupacional, bueno, esas características que acrediten eh, el perfil del beneficiario, que es un perfil que tenga un doble factor de riesgo, un mayor eh, índice de vulnerabilidad, tenemos que, que evidenciarlo y apoder siempre con números, con porcentajes de personas, bueno, con cualquier eh, dato o con, a con una historia de vida, o con un perfil, un prototipo, un arquetipo, mejor dicho, de, de usuario, cualquier cosa que veamos, que hagamos ver, mejor dicho, al beneficiario. Que nuestras personas eh, tienen re, re, realmente necesidad de este proyecto. ¿O con quién vamos a hacerlo? ¿Van a participar voluntarios, otras entidades, trabajo en red? Eh, oye, vamos a colaborar con entidades internacionales, que sabéis que en España pues, todo lo que suene extranjero suele siempre ser algo que tiene mucho gancho. Mucho ¿Dónde? Oye, pues porque trabajamos en un barrio que tiene unas características socioeconómicas X y que está catalogado de tal manera por nuestra comunidad autónoma. O ahora mismo que está muy de moda todo lo que tiene que ver con, la, con el entorno rural ¿no? y con la España en España maciada. O lo mismo no, y son proyectos que se desarrollan en más de una comunidad autónoma. Bueno, lo mismo. Temas de innovación, eh, lo que os digo, no tiene el decir que mi proyecto es innovador, porque yo lo digo, eh, pues es difícil. Entonces, tendremos que, que argumentarlo diciendo que es una réplica de lo que se hace en otro país, o, de, o que esto que es una réplica de una metodología que se utiliza en otros ámbitos o en otros colectivos y que estamos trasladándolo, o que contamos con el apoyo de la universidad o de una entidad de referencia en este, en la aplicación. Bueno. Mirándolo, obviamente el atributo es un atributo puro de una de estas categorías, pero podemos ahí pensar. Tiene también mucho que ver con el cómo el, sí, el proyecto tiene otra serie de impactos colaterales positivos. Hay proyectos que tienen un impacto en la mejora de la salud de las personas participantes, o que tienen también una faceta cultural. O a veces hay proyectos que por el tipo, por ejemplo, ahora están muy de moda en nuestro ámbito, los proyectos ¿no? de promoción de la figura del asistente personal. Pues esos proyectos pueden tener a su vez una generación de empleo que igual no es el proyecto no es el fin principal del proyecto la generación de empleo, porque el, el proyecto como tal es la atención que presta el asistente personal a la persona con discapacidad, pero podremos añadir como atributo, como plus que genera este proyecto, la generación de empleo. Y además en algunos casos, ese empleo que se está dirigiendo a personas vulnerables, porque tendríamos un doble plus, ¿no? Oye, generamos empleo y además de estos colectivos, y muchas veces es en red porque además estas personas provienen de otra entidad. Bueno, pues nuestro proyecto el asistente personal, de repente lo estamos elevando de categoría porque estamos dándole eh, valor diferencial en diferentes aspectos. ¿no? O lo mismo con el logro. Eh, si nosotros tenemos indicadores que muestran que nuestro proyecto tiene impacto, pues a veces es más fácil en ¿no? proyectos de empleo, pues igual las inserciones laborales, pues igual es, es un, un, un logro claro. Pero luego, eh, si hemos tenido pues, auditorías, revisiones, inspecciones de los temas de, la, de, de las comunidades autónomas, o por comparativas que tenemos con, otros, con otras entidades que desarrollan proyectos similares, o porque tenemos buenas prácticas de este proyecto que han sido eh, premiadas, porque tenemos un sistema de medición eh, que es muy potente, pues también ponerlo, ponerlo en valor. Es decir, como esto es una competencia entre, entre, entre entidades que solicitan fondos, tenemos que vestir bien el proyecto, y, y identificar realmente dónde están las, las palancas, los, la, las potencias de nuestro proyecto, qué es lo que a nosotros mismos nos convence que este proyecto es bueno, tenemos que ser capaces de, de evidenciarlo y de concretarlo. En el plano de diseño, de una manera, pues en la ficha o en la herramienta que utilicéis, pues puede valer con tres palabras, pero luego ya cuando vayamos a formular, lo pondremos de una manera más, más formal, no podemos decir más revestida. Vamos ya con el último bloque. Hasta hemos estado siempre hablando de proyectos. Y ahora vamos a pasar al mapa de proyectos. Lo mismo que os decía en el segundo bloque con el tema del diseño de proyectos, aquí vamos a ver una serie de herramientas o de planteamientos que no son los que tenéis que seguir, pero sí que conviene que las entidades contéis con la herramienta que, que a vosotros mejor os venga, que os sea más cómoda, para poder ver los proyectos de la entidad de una manera eh, visual y de una manera eh, más o menos uniforme, coordinada, de manera que os pueda permitir crear nuevos proyectos o subdividir proyectos o juntar proyectos para que se adecuen mejor a la formulación que se va a presentar. Por eso, ¿no? nosotros consideramos que es clave tener este mapa de proyectos para poder permitir construir nuevos proyectos. ¿Por qué, por qué comentamos esto? Porque muchas veces en las entidades, incluso en entidades muy grandes que tienen multitud de proyectos, cuando tú hablas con sus equipos de, de dirección, ves que siempre generalmente hay una obsesión con financiar uno, dos o como mucho tres proyectos. Y muchas veces el, la entidad no sale ahí y a cualquier eh, convocatoria que se presentan presenta los nuevos proyectos. Aunque esos proyectos no tengan ninguna posibilidad de ser financiados porque no tienen nada que ver con lo que busca el financiador. Entonces, como esto lo veremos en la próxima sesión, el financiador, nos es no, es quien manda en la financiación y es quien marca las reglas tenemos que presentarle proyectos que se adecuen a sus bases, que se adecuen a sus preferencias y que tengan a priori potencial para obtener una buena valoración según las bases de la convocatoria. Entonces, conviene que la entidad tengamos varios proyectos para poder presentar a financiadores, que haya proyectos de intervención, que haya proyectos también que tengan que ver con el fortalecimiento de la entidad a nivel de temas pues, de mejora de procesos, de temas de tecnología o de innovación. Puede haber también algún proyecto de inversiones, que tengamos también proyectos nuevos que sean proyectos innovadores, algún proyecto de empleo si desarrollamos empleo, algún proyecto si tenemos eh, alguna experiencia en el tema rural o en el ámbito de pues, huertos ecológicos, pues oye, algún proyecto que va a tener algún componente medioambiental, que tengamos proyectos a veces de 3-4 mil euros porque es para una convocatoria que presenta un empleado en su empresa y es una convocatoria muy pequeñita, pero bueno, pues y, pero que también podemos tener un proyecto diseñado o prediseñado que sea un proyecto de más importe. O sea, tener una cartera de proyectos viva que nos permita, ante una nueva convocatoria, el poder elegir entre esos varios proyectos aquel que mejor se adecua a la convocatoria. Y Que no vayamos siempre con el sota caballo rey presentando proyectos que a veces dices, joder, es que esto, o sea, es una pérdida de tiempo que ha presentado aquí un proyecto que no tiene nada que ver con lo que, con lo que busca la convocatoria. ¿no? Entonces, para tener esa cartera de proyectos, una forma es tan sencilla como esta sería decir, oye, si yo tengo... Esta ficha o la ficha que vosotras creéis, creáis en vuestra organización con el diseño básico del proyecto, pues oye, pues pongo todos los proyectos uno tras otro y los, y los puedo dar a una sábana grande de proyectos, ¿no? Y los tengo y los tengo eh, ahí puestos para ir pudiéndolos, pudiéndolos ver de diferentes maneras. ¿no? Y por ejemplo, pues, oye, pues los voy a agrupar por el problema y tengo dos proyectos que tienen que ver con la autonomía en la vivienda, o tres, y los pongo todos juntos para ver si esos proyectos entre sí pues puedo crear un proyecto nuevo que sea la suma de dos para poder presentar a un financiador porque es un financiador que, se, que la cuantía que conceden es una cuantía elevada o lo mismo, oye, si, el pro, si el problema que da respuesta son proyectos, proyectos más de sensibilización, de visibilidad de las personas con discapacidad intelectual pues bueno, es una forma de verlos que los puedo articular eh, para poder asociar proyectos porque tengan un colectivo específico hay muchas convocatorias que se dirigen específicamente a personas con ciertos rasgos, que no tiene por qué ser con la discapacidad intelectual y podemos eh, tantear si podemos presentar eh, proyectos a las convocatorias específicas de mujeres o a, a convocatorias específicas de, de mayores o de jóvenes. bueno pues Eso es importante si tenemos ¿no? eh, claro en los proyectos a qué colectivo específico nos dirigimos. Yo sé que a veces cuando he hecho esta formación con bueno, alguna entidad de plena y hemos hablado de este, de este aspecto, pues muchas veces surge la polémica ¿no? de... Bueno, es que nuestros proyectos tenemos que se dirijan siempre a todas las personas de la entidad y en muchas ocasiones que además de las personas con discapacidad también se dirijan a los familiares, el concepto de movimiento, el concepto amplio. Eso tenemos que tener en cuenta que si todos los proyectos van siempre a la generalidad, pues vamos a perder un poco este posible atributo de proyectos o esta posible combinación de proyectos en base a, a, a colectivos específicos. Entonces ahí es posible que estemos perdiendo eh, cierta... Una, una cierta palanca para, para construir proyectos. Tendremos que ser sinceros con nosotros mismos y ver si esos proyectos que en teoría decimos que van dirigidos a todos, luego en la práctica van dirigidos a todos, o si realmente en la ejecución real del proyecto eh, predomina un colectivo. Y entonces podemos decir, sí, pues sí, como predomina un colectivo, vamos a tener en cuenta que este, este proyecto tiene un colectivo específico determinado, porque nos puede dar pie, como os decía, ¿no? pues a construir nuevos proyectos. Otra forma de ver el mapa de proyectos, es por las áreas de la entidad. A ver, esto es una, un, unas áreas que yo he pintado, pero bueno, que hay entidades que tienen sus propios organigramas o que tienen esos ámbitos de intervención donde se pueden ver los proyectos. En, muchas veces tenemos una visión de los proyectos, si, si tenemos esta forma de, de dibujarlos, en muy vertical. ¿no? Y el área de familias va por un lado. Y ya está, y hacemos atención social a las familias, información de orientación, información sobre recursos, apoyo psicológico, grupos de ayuda mutua con las familias y buscamos financiación para el área de familias. Y buscamos la financiación como de una manera aislada para este bloque. Pero, ¿por qué no? Puede que tengamos posiblemente en el ámbito de intervención también tengamos igual grupos de ayuda mutua, tengamos también atención psicológica. Bueno, pues puede haber proyectos en que en que podamos combinar eh, actividades de un proyecto de un área y de un proyecto de otra, y generar un proyecto nuevo. Igual en la ejecución va a funcionar, como viene en función como dos proyectos independientes, pero de cara a la financiación del proyecto, de cara a la formulación, he podido construir un proyecto que es la suma de actividades de dos proyectos que son independientes. O sea, el, es clave que seamos capaces de manejarnos en en nuestro mapa de proyectos, sea la opción que sea, que seamos capaces de manejarlos, por decirlo de alguna manera, en vertical y en horizontal, que seamos capaces de ver conexiones entre proyectos que puedan dar pie a, a nuevos proyectos, que seamos capaces de ver lo que os decía antes, que para un proyecto de 3, 4 mil euros eh, podamos ser capaces de construir un proyecto pequeñito, un proyecto que podamos formularlo pues eso, de, de, la, de, la, de una escuela de verano, o de la programación de salidas de fines de semana, o de la actividad de ocio, o una actividad concreta de orientación laboral, que queremos trabajar en un, en un nicho concreto, que creemos que es un nicho de mercado, eh, que puede ser interesante, y vamos a hacer una primera prospección, y vamos a hacer un piloto, y, y nos inventamos, entre comillas, un proyecto. Entonces, el saber manejarnos, sobre todo cuando son organizaciones grandes, que muchas veces las personas Técnicas, por supuesto, técnicas de un área de una serie de áreas o de, un, o de unos recursos, pero no de toda la entidad, tiene que haber, por eso es importante el trabajo en equipo: tiene que haber equipos o personas que tengan esa capacidad de, de ver toda la organización, todo lo que hace y de ver cómo se puede ir combinando estos diferentes elementos. Luego, otra opción que también podemos tener es en base a los atributos. ¿no? Si tenemos una, un, un resumen de atributos de los proyectos. Y si tenemos diferentes proyectos que, por ejemplo, intervienen en el entorno comunitario o que generan empleo, pues podemos igual combinar dentro de todos esos proyectos que tienen ese rasgo diferencial del empleo o del, o del entorno comunitario para crear un nuevo proyecto o para darle un enfoque diferente a un proyecto que ya venía existiendo. ¿no? Estas tres eh, formas de, de ver los proyectos, o sea, ninguna es de mejor ni peor. Ni, ni tiene que ser ninguna de estas, de estas formas, lo que sí que os recomendamos es que en las entidades, lo mismo que antes os recomendábamos en el, en el segundo punto, que tuvieseis un proceso de diseño de proyectos homogéneo en la organización, compartido, donde varias personas participen en el diseño de los proyectos y donde ese diseño termine en una, en una herramienta concreta, la ficha, un mapa, eh, lo que vamos Yo os digo que nosotros para nada nos decimos que tiene que ser así, pero que sí que os recomendamos que tengáis esa dinámica interna esa dinámica interna de diseño de proyectos no puede quedarse en 20 proyectos eh, aislados, cada uno hecho por un equipo diferente sino que tiene que haber luego un repositorio, una herramienta común donde esos proyectos se puedan eh, articular entre sí de manera y os dé pistas para poder diseñar proyectos nuevos, para poder combinar proyectos de manera que se adecuen mejor a una financiación en concreto. Y ya os digo que puede ser cualquiera de estas o cualquiera de vuestras herramientas. Únicamente es, por decir de alguna manera, esa necesidad de contar con de contar con alguna herramienta que os permita ver el mapa de proyectos de la entidad. Bueno, voy a dejar de compartir un momento, que ya estaréis súper aburridos de oírme un poco el contenido de la sesión viene hasta aquí es la, es la, la, la sesión con más contenido teórico porque no teníamos la parte práctica previa y porque queríamos daros cuatro pinceladas sobre la parte de diseño de proyectos hemos tratado cinco temas eh, el primer tema el concepto de diferencia siempre entre diseño y formulación que creo que es un concepto básico pero que tenéis que tener interiorizado el segundo bloque es lo que tiene que ver con, la, con el diseño del proyecto y luego os compartiremos las herramientas y podemos, si queréis entrar en alguna duda pero que es cada entidad puede hacerlo como mejor os venga, pero por favor, partir eso, seguir la lógica de problema, objetivo y actividad, no ir directamente a las actividades, y contar con una herramienta a la que sea que os permita ver esos diferentes proyectos de una manera transversal para poder diseñar nuevos proyectos, unir, transformar y adaptar. Y luego hemos visto dos temas más concretos que tienen que ver con el horizonte temporal de los proyectos, con ser realistas en la formulación y en el diseño, si estamos hablando de 12 meses, ¿qué podemos hacer en 12 meses? ¿Qué somos capaces de hacer en 12 meses con este proyecto? Y no irnos, no elevarnos mucho. Y por otra parte, el tema de los atributos. El que hagamos ese esfuerzo en ver realmente este proyecto, en que es un proyecto eh, diferencial y, y interesante. Pues ahora, tenemos un ratito, luego bueno, cerraré con la parte de las, las tareas y de las herramientas, pero por no seguir hablando yo, si os parece, dudas, preguntas, cuestiones... Eh, lo que queráis, lo comentamos y luego ya te dedicamos los últimos minutos al tema de herramientas y tareas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna crítica, por supuesto? Y es animado. Buenas. Mira, nosotros es que estamos compartiendo despacho y mientras vale. estamos escuchándote, pues al mismo tiempo eh, estamos hablando. ¿no? Claro. Y... Y estamos tratando cosas, pues intentando mezclar eh, la teoría con la práctica. Nosotros eh, somos una organización que va creciendo muchísimo, a pasos agigantados. De hecho, tenemos un gran problema de crecimiento. Yo lo he dicho muchas veces porque lo que es el cuerpecillo pues, va creciendo, creciendo, creciendo y nos quedamos con las mismas ropas, con las mismas... O sea, ya no sabemos de dónde, ¿no? Y, y estamos un poco deformes, de hecho, es lo que estábamos hablando, ¿no? Esa deformidad del crecimiento eh, intenso, ¿no? Y entonces, claro, ahora mismo queremos hacer, presentar un proyecto, pero no sabemos hacer un microproyecto o un maxi proyecto. ¿Por qué? Porque el micro es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Ponemos por aquí, ponemos por allá, y es como si te estuvieran saliendo eso, muchas ramas, muchas ramas, pero, pero no ves el árbol. Y, y, y continuamente estás apagando fuegos. Y hago este proyecto, y hago este proyecto. Yo no sé. Entonces, como tú como especialista y como, vale. y como persona que nos está dando esta formación. ¿Qué más interesante? Presentar un proyecto donde tú veas todo y puedas crear mini proyectos de ese proyecto grande o un mini proyecto para decir, bueno, sacamos esta formación y por lo menos sabemos el recorrido y vemos dónde empieza y dónde acaba. Vale, en principio, por, por ir al punto, cero, al punto uno de la sesión, si estamos hablando de diseño o estamos hablando de formulación, si hablamos de formulación siempre estaremos condicionados por el financiador. Entonces, si hago un gran proyecto y me cuesta 200.000 euros y no tengo en mis financiadores habituales financiadores de 200.000 euros, pues nunca, nunca podría formularlo porque estoy perdiendo el tiempo. Otra cosa es el diseño interno. Si yo lo que digo es, joder, llevamos años haciendo proyectos, yo me invento las cifras, pero yo creo que los juegos entender. Llevo haciendo proyectos de 20.000, de 20.000, de 5.000, de 20.000 todos los años, pero veo que me falta un poco de unión de estos proyectos porque tienen cosas comunes sí que voy a hacer un esfuerzo en hacer un diseño, no formular un diseño de proyecto por ejemplo, con más cuerpo. Sino si fuésemos a, a la segunda parte de la dinámica, de que, oye, voy a hacer un proyecto que intente acometer a una de las causas. No voy a trabajar sobre consecuencias, sino que voy a intentar elevar un nivel y trabajar a nivel de causa. Entonces voy a hacer un proyecto con más cuerpo, con más actividades. Eso tiene dos implicaciones. Primero, va a llevar más tiempo el diseño también va a ser más ilusionante o sea tiene, tiene obviamente como toda de la vida va a tener pros y contras pero sí que tiene, un, tiene una contra importante y es el, el que el proyecto el, el diseño va a ser más complejo porque va a ser va, va, implica, va a tener que participar más gente porque vamos a empezar a a lucrar con más cosas pero se puede hacer y luego para que ese proyecto ese diseño de un proyecto grande aunque nosotros tengamos luego financiadores entre comillas más pequeños podamos presentarle trozos a cada financiador sin volvernos locos y que esos trozos tengan consistencia, ¿no? La consistencia, que es algo que hablaremos mucho en la formulación, es que la consistencia es que el objetivo que planteamos, lo que decía, es, es asumible, da respuesta a la necesidad que buscamos y que las actividades que se proponen, su consecución van a contribuir a ese objetivo. Es decir, no hay ninguna, ninguna, ninguna tarea. al proyecto dices oye, pues sí, si yo hago estas actividades y si funcionan bien, realmente este objetivo lo voy a poder conseguir y si consigo este objetivo voy a ser capaz de paliar o de transformar la necesidad inicial. Entonces, para que todo sea consistente, si hago un macroproyecto, lo que tengo que hacer es capaz luego, de, dentro de ese macroproyecto, macro ser capaz de manejarme en los diferentes niveles. Voy a intentar explicarme, no tengo una diapositiva de refuerzo, voy a intentar explicarme. Generalmente, si nosotros diseñamos un proyecto que tiene un objetivo general, tres objetivos específicos, y por ejemplo, en cada objetivo específico, cuatro actividades, ¿no? si lo visualizáis, objetivo general, tres específicos. Y en cada uno cuatro actividades. Y eso es el macroproyecto. Si yo tengo que de desarrollar un mini proyecto, depende cómo sea de mini, una opción sería: vale, me coge este objetivo específico que tengo con sus cuatro actividades y lo subo un nivel. Y el objetivo específico pasa a ser el objetivo general, las actividades las tengo que ser capaz de transformarlas en objetivos específicos y lo que serían las tareas de la actividad las transformo en actividades. Y de esa manera, luego, o sea, lo que es. Estoy dando un paso, un paso hacia abajo para que... Pero mantengo la Si el proyecto está bien diseñado, voy a mantener la consistencia, porque en teoría las actividades, como están diseñadas, van a responder al objetivo específico. Esto es clave. O sea, el ser capaces... Claro, esto depende de cómo tengáis cada organización dibujado vuestro, vuestro diseño de, de actividades, pero si lo hiciésemos como un macro árbol de problemas, donde... La visión de la entidad, que en añadaba siempre la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual, fuese el objetivo general, y a partir de tuviésemos. Pues casi, pues, de, eh, 12 objetivos específicos, 300, ¿no? Y tuviésemos todo el plan de todo lo que hacemos, que sería, en entidades grandes, sería prácticamente una pared. Pero ¿cómo seamos capaces de manejarnos? Subiendo y bajando en la lógica del proyecto. Si, eso está bien, o sea, si tenemos lo bien diseñado, podemos plantear lo que queramos, porque es cuestión de manejarnos en la lógica de subir y bajar. Y lo que es objetivo específico pasa a ser general, lo que es actividad entonces pasa a ser objetivo específico y lo que es tarea pasa a ser actividad. Y al revés, si lo que quiero hacer es más arriba, entonces el ser capaz de jugar, eso requiere, o sea, esto solamente requiere mucho tiempo en el diseño y un diseño que esté muy bien hecho. Pero luego si tienes el diseño bien hecho, el ser capaz de, de manejarte, subir y bajar, es relativamente fácil. No sé si me he explicado, porque <risa> hacerlo con las manos, pero no sé si me he explicado. A ver, yo lo interpreto como que siempre tiene que haber eh, una, unos principios. Da igual que lo hagas para lo grande o para lo pequeño, pero siempre se tienen que mantener. Eso siempre es. se tienen que mantener. Si tú lo haces a lo grande, pues a lo mejor eh, cambia eh, lo que es el, el, el formato, pero sí que tiene que haber el mismo objetivo, entre comillas. ¿no? Sí, siempre no. tiene que tener el mismo diseño. Eso es. Según vas, según vas acercándote, como si hicieses un zoom, ¿no? Eso es. Cuando haces el zoom, tienes que seguir viendo lo mismo. Esto, Entonces, esto, eso, esto. Eso. la lógica, tú lo que no puedes perder es la lógica de necesidad, objetivo, si te pide el financiador objetivos específicos y luego las actividades, esto por ejemplo lo podéis ver cuando a veces si os toca plan eh, formular para hierve autonómicos o si tenéis temas de conciertos y demás que igual son eh, proyectos de cientos de miles de euros, las actividades tú no cuentas la, la, la actividad de la actividad de ocio la salida de abril, porque dices, claro, es que si tengo que poner todo lo que hago Será un funerario con cientos de actividades, te quedas en actividades más agrupadas, te quedas en actividades, pues actividades del programa de ocio con frecuencia semanal y otras con frecuencia mensual, por ejemplo, pero no llegas a detallar cada actividad. Eso cuando es un proyecto de cientos de miles. Pero cuando me estoy bajando al proyecto de ocio en concreto, ahí sí que el objetivo será el ocio, objetivos específicos, pues igual puedo tener uno de, vinculado con la comunidad, otro con el respiro familiar y todo tal, y luego las actividades. Pero puedo bajar un escalón más y que el proyecto sea el respiro familiar, que siempre está los fines de semana. Pero el proyecto sigue teniendo la misma lógica. Tiene un objetivo, tiene, eh, incluso pues, tiene objetivos específicos, uno sea directamente el vinculado con la intervención con las personas con discapacidad y otro el objetivo de respiro familiar y tendrá actividades mucho más concretas lo que serán salida a fines de semana con frecuencia quincenal y la fiesta de Navidad, me invento. Entonces tú vas a jugar siempre con el grado de detalle, pero la lógica tiene que ser siempre la misma. La lógica... Y yo puedo ver proyectos, o sea yo cuando yo evalúo proyectos, puedo decir, joder, qué proyecto, qué bien formulado, y que sea un proyecto de 3.000 o uno de 300.000, porque el final, bueno, esto lo voy, a, lo voy a adelantar hoy, pero esto me lo vais a oír, yo creo, todos los días. Y esto además es algo que he comentado con más evaluadores y coincidimos, todos los proyectos que evaluamos parte de la máxima nota. Pero tú no vas ganando puntos, tú los vas perdiendo, generalmente. Y entonces, ¿cómo se ¿dónde se pierde puntos? Generalmente en la inconsistencia. En que el proyecto, en lo que os, os presentaba antes, el objetivo es muy ambicioso y comprendo las actividades son las de toda la vida. Entonces me has puesto un objetivo super, o una metodología. Esto, por ejemplo, esto es súper recurrente, este ejemplo. Metodología de ocio inclusivo. Y luego las actividades, todas se desarrollan en la propia entidad y todas se desarrollan con personas con discapacidad intelectual. Pues ¿dónde está la inclusión? Entonces... Tú mismo, o sea, tú mismo estás perdiendo los puntos. Yo, yo te los quito porque es mi trabajo, pero es que tú mismo me estás dando las evidencias para que yo te este punto. Porque tú me hablas de una metodología que puede ser interesante y que podría sumar puntos y que igual yo te he puesto el punto de la metodología, pero cuando luego voy a las actividades, veo que las actividades contradicen la metodología, pues te tengo que quitar el punto de la metodología. Entonces, la consistencia del proyecto es lo, es lo más difícil. ¿eh? Porque, porque muchas veces al final pues, vamos haciendo parches y vamos haciendo cosas y tenemos la entidad se ha modernizado en ciertos temas, pero otras cosas no, y entonces ahí hay eh, cierto impas, ¿no? Pero sí, la lógica, o sea, que el proyecto sea redondo, eh, sí que es importante. Entonces, el poder manejaros en, en subir y bajar, pues, o tú decías, ¿no? Hacer zoom. Entonces, si yo hago zoom, pues lo que hago siempre es eso, es, es, voy, voy, voy profundizando en capas y voy haciendo cosas más concretas. A priori, en un proyecto grande, tendría poca relevancia. Y no, igual ni lo menciono, quedaría como una pequeña tarea, aquí adquiere más importancia. Bueno, espero haberme explicado porque si no, la semana que viene, eh, lo, igual tengo una diapositiva que, lo, que creo que tengo, que igual es más clara. Eh, ¿Alguna otra duda pregunta? A ver, no puedo creer que con, que con todas las cosas que he dicho, va no va a todo correr, no se haya generado alguna, alguna duda. ¿Lo veis claro entonces? Bueno, si no luego preguntáis, voy a, voy, a, voy a compartir las herramientas y las tareas y si nos queda algún minutillo hacemos al final, si tenéis alguna pregunta la, las vemos. ¿vale? vale, las herramientas. Herramientas que voy a compartir en esta sesión son tres. Hay dos que ya hemos visto y hay una tercera que es nueva. Estas tres herramientas eh, son herramientas para la entidad. Quiero decir, no son herramientas que tengáis que, que trabajar para la próxima sesión, porque son herramientas que tienen más que ver con la entidad y son herramientas que, que, llevan, que llevan su tiempo. Vamos a trabajar de cierta manera la ficha básica, pero de una manera muy eh, parcial. Entonces, la primera herramienta es una herramienta de autodiagnóstico, que es una herramienta donde es un formulario tipo test, un poco de cómo tenéis la, en la entidad organizada la parte de planificación encantación de fondos y sobre todo la parte de gestión de convocatorias. Eh, os puede dar pie, tanto para que la hagáis, no tanto porque que, que, que no te sacas o que no, no te sacas, sino que a la hora de ver esas preguntas que se hacen, algunas os pueden servir como aprendizaje o como ideas de cómo poder organizar o de cómo poder eh, construir herramientas pues, de bases de datos para seguimiento de convocatorias, de base de datos para seguimiento de financiadores. Bueno, es un poco una primera herramienta como autodiagnóstico. A priori ya os digo que no es necesario que la tengáis, que la tengáis preparada para la próxima sesión, o sea, nos, nos la vamos a pedir la siguiente sesión. Si alguna, si alguna entidad la quiere trabajar y es una entidad que luego quiere acceder a la tutoría final, podríamos ver si la entidad, si a la entidad le parece oportuno, podríamos dedicar en la tutoría final pues un, un rato a... A, a analizar este autodiagnóstico y a ver posibles eh, líneas de mejora y cuáles serían las más inmediatas para, para la entidad. Pero yo os digo que esto queda a vuestro, a vuestro criterio y que para la semana que viene no es necesario. Si consideráis a una entidad, cuando veis el autodiagnóstico os parece que es interesante y lo queréis trabajar, y luego, eh, porque habéis asistido, las, habéis asistido a todas, a todas las sesiones y si queréis la parte de la tutoría final, pues me lo decís y podríamos trabajar la, el autodiagnóstico y la tutoría. Pero yo os digo que esto un poco, más que nada es... Para que lo tengáis, porque os va a dar una idea en cuanto a la gestión de, en cuanto a la gestión de, de las convocatorias en la entidad. La lógica de diseño son las dos herramientas, son pues aquí están juntas, juntas dos diapositivas que venían en la presentación, pero bueno, que luego las pondremos en un Word para que podáis trabajar con ellas y editar y demás, qué es lo que tiene que ver con el problema que identificamos con sus causas y consecuencias con las soluciones que planteamos, ¿no? que hay que hacer ese esfuerzo por, por, por ver diferentes soluciones y luego con la que elegimos. ¿no? Y luego, el siguiente paso, una vez que tenemos la solución elegida, pues plantear ese objetivo y qué entendemos por, por meta, no que, que vamos a considerar que, que tenemos la, el objetivo cumplido. Y luego, la última herramienta, que sería la ficha básica de diseño de proyecto, que esta es una ficha que, como os decimos, o sea, esto no son, o sea, hablamos de herramientas, pero que esto, por supuesto, son más, más que herramientas, son bocetos eh, de herramientas, y que las tenéis que ver así para que vosotras, bueno, que nuestra entidad esto no tiene ningún sentido, esto ya tenemos hecho y no nos, no nos, no nos interesa. Hoy, Mira, pero sí que esta pregunta, o este punto no lo tengo en nuestra herramienta, sí que me interesa y me, llevo esta, y me llevo una pregunta concreta a vuestra herramienta. Hoy si no tenemos una herramienta, esta nos parece que puede ser un punto de partida, pero añadimos por ejemplo, con un cliente que, que trabajamos de vuestro ámbito, pues ellos por su modelo de formulación y por su modelo de calidad creo que era, pues tenían, mucha, tenían muy presentes los riesgos y entonces en su ficha de diseño de proyectos, bueno, pues incluyeron una fila más que era posible riesgos del proyecto, pues bueno, pues podéis, podéis incluir eh, una, una línea adicional de de la ficha del proyecto no, de, de, de los riesgos del proyecto o de características, pero eso quiere decir bien, para nosotros es muy importante la, propia, la participación que va a tener ¿no? la, o la la de la persona con discapacidad intelectual, como va a ser el nivel de participación en el proyecto. Pues puede ser otra fila, o el papel de las familias, o pues si es una entidad donde los voluntarios tienen mucho peso, pues lo mismo, el papel de la persona voluntaria. Tampoco os volváis locas con la ficha y le metáis 10 eh, campos más, porque entonces ya se va a convertir en un, en, en un calvario pero bueno, que os digo que es un punto de partida para que lo ajustéis. Y luego, mmm, nosotros con alguna entidad que ha trabajado estas fichas, entidades una entidad muy grande, yo creo que ha estado años para, para completar todas las fichas, entonces también aquí tienes que ser un poco realista, y decir, oye, ¿tiene sentido que hagamos fichas de todos los proyectos? Oye, pues no, porque estos proyectos los tenemos cubiertos por tal financiación que es un concierto con la Junta, de, vamos, con la Junta de Autónoma o es copago eh, pago de las familias y no lo que estamos a financiadores, pues no hacemos fichas de estos proyectos, o este proyecto es un proyecto que creemos que se va a transformar en otro, que va a desaparecer, bueno, pues haced posiblemente fichas de aquellos proyectos que tenéis con más frecuencia, presentéis a convocatorias, o con aquellos proyectos que habéis hecho eh, previamente la parte de diseño de la necesidad, pero bueno, que, que no tiene que ser que de repente, con la entidad, ponernos a hacer fichas y que, y que, no, y que no vaya a, a ningún lado. Y luego no lo incluimos como herramienta porque, bueno, te lo tenéis en la presentación y porque dependería un poco de cómo queréis funcionar internamente. Si hacéis este esfuerzo de, de crear las fichas o la herramienta vuestra que queráis de diseño básico de proyectos, haced por favor el esfuerzo en crear una herramienta una dinámica que os permita construir ese mapa de proyectos. De manera que podáis ver... Eh, todos los proyectos o por lo menos los proyectos que tenéis en cartera para, para solicitar financiación, de manera que podáis ver eh, cómo se pueden articular entre sí para, para construir nuevos proyectos o para generar nuevas, eh, nuevas, nuevas ideas de, de proyecto. ¿no? Esto en otras herramientas. Y bueno, en cuanto a las tareas para la próxima sesión, eh, va a ser de, de la ficha básica, completar solamente tres campos. Os mandé creo que fue el martes un correo electrónico diciendo que cada entidad tenga un proyecto de referencia que será el que vayamos a utilizar en, en las sesiones de formación, tanto para estas tareas, como cuando os pregunte ejemplos o como temas de formulación y demás que, que, que, que podáis traer. Entonces la idea es que tengáis eso, que cada entidad tengáis vuestro, vuestro proyecto de referencia para la formación. Si lo habéis formulado a un financiador y, por pues, si acaso, tenéis a mano la, la formulación que hayáis presentado, pues en algún momento, si os tenemos alguna duda o si vemos algún ejemplo, pues lo podemos compartir. No estaría mal que, que tengáis a mano la formulación a una formulación que hayáis hecho ese proyecto y lo que vamos a hacer como tarea es para la próxima sesión de la ficha básica de proyecto que completéis solamente tres campos el campo de necesidad o problema al que da respuesta el proyecto que estéis eh, ejecutando vale con un par de párrafos como estamos en la parte de diseño no tenéis que el, el, el, el formularlo en un plano técnico no hay que ir al Instituto Nacional de Estadística, ni, a la, ni al informe de la ONCE, o de Plena, o de ISMED, o no, no. O sea, oye, queremos dar respuesta a esa necesidad de este colectivo o concreta, ¿vale? Que, que sea una necesidad, porque esto es muy importante, la concreción es muy importante a la hora del diseño, porque es muy importante que todas las personas que estéis trabajando entendáis todos lo mismo. Que cuando estéis hablando de la necesidad de la inserción educativa, que estoy todos pensando lo mismo, que no estoy pensando en una persona en alumnos de centro de educación especial y otro está pensando en el centro ordinario y uno está pensando en personas de más de 16 y otro en personas de 8 y 10 años. Entonces, cada uno está diseñando un proyecto diferente en su cabeza y cuando vais a las fichas es que nunca acabará nada. Entonces, es muy importante en el diseño que utilicéis palabras llanas, que entendáis sin ningún problema, que no pueda dar lugar a equívocos por utilizar este tecnicismo, que cada uno entiende de una manera diferente. Entonces, ya os digo, que cuando habléis de la necesidad del problema, es suficiente con dos párrafos que a cualquiera de la entidad y a mí nos quede claro a qué necesidad queréis dar respuesta. Y si esa necesidad incluye algún número de personas, de porcentaje de formación o de desempleo o de calidad de vida, lo que queráis, y sirvan para apoyar esa necesidad, mucho mejor. O sea, esto voy a, y empiezo ya desde hoy porque ya veréis que esto va a ser una obsesión también voy a adelantar ya una de, de las frases que, que diréis que, que diréis siempre, y es que la formulación es la suma de dato más relato. Y a veces las formulaciones que os mete son relato y no hay datos, pues no valen. Entonces, acostumbraros siempre a combinar. Esto es Excel y literatura. Dato y relato. Entonces, si la necesidad marcáis ya algún dato que evidencia o un, o un arquetipo, algo que. Eh, que me va a hacer entender cuando vea, cuando vea vuestras tareas más fácil lo que es la necesidad, mucho mejor. Y mucho mejor, para cuando luego tengáis que plantear la, la formulación de esa necesidad en una justificación. Lo mismo con el objetivo. ¿Qué objetivo nos planteamos con este proyecto? O como también hablábamos, ¿cómo sabremos que hemos solucionado o que hemos paliado esta necesidad? Puede valer con un párrafo o con dos. Y lo mismo que antes. Convendría, hubiese un dato, una meta, algo que no sea más allá de él promover la inclusión, generar eh, espacios de, o sea, no estamos en formulación, por lo tanto tiene que ser algo que se entienda por todo el mundo y tiene que ser escrito pues, de una manera allá y los atributos del proyecto, oye, este proyecto, pues os pedíamos un proyecto que se real, que estoy ejecutando este proyecto que hemos ejecutado y que lo conocemos y que sabemos cómo está funcionando dos, tres, si tenéis cinco atributos, pues perfecto, pero con dos tres atributos nos valdría pero tienen que ser concretos y en la medida de lo posible, evidentes. Es decir, proyecto innovador por tal, tal, tal razón. Proyecto con enfoque de género por tal razón. vale El atributo y a continuación un por. ¿Cuál es el motivo, la evidencia que sustenta que este proyecto realmente? Cumple con este atributo. Lo dicho, cuando estamos en la fase de diseño, lenguaje normal. De andar por casa de consumo interno, que todos lo entendamos. O sea, la implantación de la planificación implantación, no, no, no nos vale en este momento. Y luego ya veremos eh, cómo vamos a fondo y cómo lo trasladaremos. Pero aquí estamos todavía en el diseño. Entonces estamos en, en ver lo que trabajaremos un poco al la, arranque la de la siguiente sesión con algunos de los ejemplos que veamos. Eso, oye, qué necesidades, qué vínculo hay entre la necesidad y el objetivo qué necesidades son más o menos acuciantes, qué objetivos son más o menos retadores e ilusionantes y qué atributos, pues son atributos reales o con perdón, pues bueno, sois, voy a decir un poco inventadas ¿no? de las entidades. Entonces, no haremos con todos, pero bueno, sí que pondré algunos ejemplos, si sí queremos compartiendo, bueno, pues un poco el, el feedback de lo, que, de lo que habéis trabajado. La idea sería, como la próxima sesión es el jueves 18 dentro de semanas, pues que el martes 16, como tarde, inclusive, eh, Me la es por correo electrónico vuestra, eh, vuestra tarea. Aunque Pedro suba la plataforma, los materiales, la grabación y las herramientas, la suba dentro de dos o tres días, como lo que os pido son tres cosas muy concretas, no tenéis que trabajarlo sobre en la herramienta, en un, en un Word, porque yo os digo que son estos tres campos de la ficha básica. Necesidad o problema, un par de párrafos. Objetivo, un párrafo dos, en los dos casos si metéis algún número, algún dato, eh, mejor, y atributos, dos, tres, cuatro atributos, indicando lo que decía a continuación, tal atributo y por qué es, eh, por qué es eh, un atributo real del proyecto. Una pregunta de, las de, las de los asistentes, cuando he arrancado, faltaban tres entidades, eran les Afanas y Aspanaex. ¿Hay alguien de alguna de estas tres entidades? De aspanaex, Apanax o Lescorts. Si ¿Sí hay alguien que, que active el micrófono y salude por lo menos para saber que están presentes y cómo se llama. Sí, sí, estamos presentes. Aspanax de Vigo. Ah, vale, perfecto. Es que cuando vamos a tener lana, al arrancar, vale, y Aspanax, ¿y ¿me dices los nombres, por favor? Sí, está... Eh, estamos tres personas. Eh, Alfredo. Alfredo Sousa, eh, Judith y, y Bea Vale, perfecto Bueno, pues perdón, como hemos arrancado y también no estabais os habéis perdido un poco la presentación inicial sí, pero bueno, Un pequeño problema de conexión Con la tecnología Pero Bueno, espero que hayáis podido eh, estar en la mayor parte de la sesión Sí, sí, sí Y, vale. sí. y si no lo he dicho eh, En la página web de plena se va a subir tanto la, la, la grabación de la sesión como la presentación, como las, como las herramientas eh, bueno, son casi las 11, pero bueno, como lo mismo, si te, como, es que me da la sensación de que, de que os he metido hoy muchísima información y que he hablado mucho, entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna, algún comentario que hacer, eh, por supuesto, eh, estamos a vuestra disposición. Una pregunta, Diego, para esto, como es que a lo mejor no me he enterado, eh, ¿cómo os trasladamos esta tarea? Esta tarea la... nos la mandéis por correo electrónico. Al correo que os mandé donde os mandé los enlaces de Zoom y demás, a ese mismo correo me mandáis la me mandáis el documento. Yo, no, máximo? Porque si sí, el 16. El 16. Sí, porque vamos. A ver, una página por entidad, no sé. O sea, vamos a ser, a ser prácticos, ¿eh? lo que os digo, un par de párrafos, tres, cuatro atributos, de manera que yo, pues eso, es que si os pido más, eh, tengo que cortar el plazo para que me dé tiempo a revisarlo. Y si os acorto el plazo, os pongo la soga en el cuello. Entonces, o sea, la, la idea es que, que haya una práctica. Pero prefiero que la práctica además sea una práctica de la entidad, que no sea Rosa, te ha caído, venga, cu cuenta lo que tú quieras, y que me lo mande Rosa y que la gente de Autrade otra no se entere. Entonces prefiero que, que sea una práctica más cortita, pero que podáis participar con pues, las tres personas que están, por ejemplo, en España, incluso con una persona más, o sea que podéis, y que sea realmente eh, la práctica de cómo esto sería en la realidad, ¿no? de que sea un proyecto que en el diseño participan varias personas, que todos entendéis que el proyecto tiene lógica, que que hay una persona que plantea sus reparos y dice, Joder, yo esto no acabo de verlo, que esto, o a ver esta persona dice, Joder, qué una idea, esto podía, vamos a apuntarlo, que esto puede también tener una dimensión, o sea, que prefiero que lo hagáis entre cuatro personas de la entidad y no solo, o incluso más allá de las personas de la formación, ¿eh? que si tenéis, si queréis incorporar a otras personas del equipo o personas que conocen mejor el proyecto, o sea, sentiros libres de que participen en, el, en esta tarea, todas las personas de la organización que os que os, que os parezca, cuantas más personas mejor. Yo os prefiero tareas más breves que os dé tiempo a que podáis participar varias personas y que a mí me las mandéis con un par de días de antelación, porque yo me veo las 10 páginas, 11 páginas, me cojo cuatro ejemplos y es lo que llevo a la siguiente sesión, pues oye, atributos, esto, pues igual hacemos una especie de mini concurso, qué atributo habéis mejor, cuál habéis peor, bueno, un poco que nos sirva también pues, para tener un poco de feedback, no de todas, porque si no, sino tería, como no mucho tiempo, pero sí que tener ejemplos reales, también para que todos un poco vayamos conociendo los proyectos de los demás y pueda, poco a poco, como va a ser ejemplos durante todas las sesiones, para que poco a poco los vayamos, los vayamos interiorizando. Entonces lo mismo, me imagino que subirá Pedro un Word con los campos, pero como son tres campos muy, de, muy fáciles, que si utilicéis la plantilla que suba Pedro bien y si su, me lo mandéis por un correo con necesidad, objetivo y atributos, eh, también me vale. Y si me lo mandéis por correo antes del 16 y si os surge de alguna duda de aquí al 16, pues me escribís por correo electrónico y lo vamos, y lo vamos viendo. ¿Dudas, conclusiones o vamos cerrando ya la sesión? Bueno, pues oye, nada. Me da un poco de cosa porque creo que es una primera sesión, una primera sesión un poco, que os he dado como mucha información y muy comprimida. Pero bueno, ya os digo, quedamos solamente con la... ¿Sí? Una pregunta, a ver, a mí, sí, sí. es que me he perdido en algún momento de tu exposición. Lo Dime. que es ¿Los tres puntos que tenemos que definir? ¿La necesidad y el objetivo sí que me queda claro? Pero sí. aquí te refieres cuando hablas de atributos del proyecto, a puntos fuertes, a... a sí, atributos a lo, que hemos visto en el, a lo que hemos visto en el cuarto punto de la sesión, eso, eso, esos rasgos diferenciales del proyecto, vale. son puntos positivos... Los puntos fuertes del proyecto. Los puntos fuertes, puntos fuertes del proyecto, pero por decirlo de alguna manera, puntos fuertes del proyecto de verdad. Vale. Lo que os decía y antes, que ¿no? Vivemos, ¿no? Eso es, ¿no? Y que es personalizado y que luego ves actividades 20, 20, 20, 20, 20, pues si es personalizado y todo el mundo participa en todo, no sé dónde está la personalización, o lo que decía vale. antes, es inclusivo, pero el ocio se hace en las, en las propias entidades y no hay nadie que no tenga discapacidad, o sea, que sean realmente atributos que el proyecto realmente, por pues eso os digo, pones el atributo y por qué es, oye, es un proyecto sí, inclusivo es. porque lo hacemos Justificar, en la piscina municipal. Eso es justo o sea, que, que no sea... este punto fuerte. Eso es, puntos fuertes, ah. pero que están de verdad. Tú has dicho ¿no? que no os flipéis, pues eso, que no. O sea, que a mí no me tienes, que, perdón, que engañar de lo que va a ser el proyecto. ¿no? Entonces, que luego queramos, que eso vemos en la formulación, edulcorar el proyecto es otra cosa. Pero como estamos en el diseño vale. y esto es de consumo interno, esto aquí vamos con la verdad por delante. Y si es un proyecto, y dijo, pues chicos, que es un proyecto que es muy clásico, que lleva toda la vida, que no sé muy bien qué, pues pones un atributo solo, dos, e incluso podríamos. Y si te... Es más, si alguna entidad tiene dificultades para encontrar atributo, que lo ponga y lo utilizaremos posiblemente, posiblemente como ejemplo vale. para la próxima sesión. Pero oye, con este proyecto no hay ningún atributo, porque ya os digo que es... O sea, el tener claro mi proyecto, qué es lo que es bueno del proyecto, es muy positivo, porque eso luego me va a dar pie a la hora de formular. Primero, en la sesión que viene veremos cómo haremos el cuadro entre mis atributos y lo que el financiador busca para elegir el proyecto que mejor se adecua al financiador y luego si yo tengo en la cabeza mis atributos a la hora de formular, voy a formular siempre escribiendo, poniendo en valor esos atributos. Entonces es importante tener claro eh, por qué nuestro proyecto es el mejor vale. eh, en este momento en ese ámbito, vale. ¿vale? Sí. Pues bueno, cualquier cosa habéis dicho, el correo electrónico a vuestra a disposición y el 18 entonces nos gusta también a las 8 y media y el 16 vale. la toma para enviar las, las tareas, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Adiós, Adiós. Buen día. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, buen día. Gracias.